Que soy un mujeriego, no aguanto más. feliz yo, grabo. Cumpleaños. No vamos, chicos, no vamos. ¡Woo! Coronavirus, coronavirus. <risa> Ay, el día que nos estemos poniendo de coronavirus, la siguiente semana, neta, ya no vamos a ser tan graciosos. ¿Qué mensaje, verga? Nos vale verga todas las personas, personas que nos están mamando mensajes así de que si voy a ir hasta la cuarentena ¿Qué, verga? Pito, que no tengan para comer, qué? Qué? <risa> entonces, no Voy, entonces nos vale verga los mensajes que nos manden de ay, güey, respeten porque vamos a seguir chupando ¿verdad?